La charla era un poco la que se salía un poco del guión, ¿no? eh, en un congreso de seguridad eh, se me salía la charla del guión un poco. Pero creo que, que todo el mundo que utilice Windows o todo el mundo que, que haga auditorías, que trabaje con, con temas de pentesting, pues esta charla le puede, le puede ayudar a abrir un poco la, la mente y ver que hay cosas que se pueden hacer con un equipo sin tener herramientas o aparentemente sin tener herramientas físicamente en el equipo. Eh, entonces surgió, me surgió esta inquietud un poco y decidí pues, investigar un poco sobre el tema ¿no? y ver qué acabas de, de hacer con una PowerShell. Y me di cuenta que con una PowerShell podemos hacer una gran cantidad de cosas porque nativamente Windows nos proporciona todo un framework por debajo para poder realizar un montón de acciones. Entonces la charla es un poco técnica, y, y lo que voy a intentar es transmitiros que, que PowerShell puede ser muy divertido, sobre todo en, una, en un pentest y en una auditoría. Antes de nada, quiero poner la nota legal, entre comillas lo de legal, eh, donde digo que bueno que todo esto, tanto el código como todo, es educativo, que realmente eh, se puede usar para fines de, de investigación, se puede usar para fines de, de trabajo, siempre que haya un consentimiento, y nunca para realizar maldades. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la ley ahora está un poco jodida pues lo, lo digo y, y cuando tú realizas una, cuando tú implementas una herramienta tienes que tener cuidado de que el que la use no haga algo malo con ello. Entonces yo quiero dejar esto claro. Eh, tampoco sé si liberaré el código o sea que hay un poco, tampoco hay problema con esto. Eh, no me hago responsable de un mal uso y ninguna PowerShell sufrió ningún daño ¿vale? sobre la preparación de la charla. Eso es importante. Estos son los protagonistas de la, de la charla. Bueno, ¿quién soy? Pues ya me han presentado Edu, o sea que esto lo vamos a saltar rápido. Y si queréis saber más, pues os lo dejo aquí, que está fácil de leer, ¿vale? Eh, bien, ahora vamos a centrarnos en la charla. Vamos a, a ver, el punto de entrada es, imaginaros un, una auditoría, todos los que hacéis pentesting, todos los que hacéis eh, algún tipo de auditoría incluso Forense, PowerShell también se puede utilizar en temas de Forense, de Incident Response. Hubo una charla de, de mi amigo Juan Garrido eh, en Tenerife hace un, un mes y pico, en el cual dio una charla muy buena sobre, sobre Incident Response y cómo lo trataba con, con PowerShell. No voy a preguntar cuántos de vosotros estáis relacionados con Incident Response, porque allí él lo preguntó, levantaron la mano dos de 200 personas, entonces tampoco vamos a hacer la pregunta aquí. Eh, el comienzo es, no tengo herramientas en el equipo, no tengo herramientas, no tengo eh, ningún escáner, no tengo un Nmap, no tengo un Cain, no tengo un Metasploit, no tengo nada. Parto de cero. Tengo un Windows. Puede ser mi Windows, puede ser un Windows que me dé la empresa, porque hago una auditoría interna, puede ser desde fuera hacerla interna. Eh, conectividad remota, pero no tengo nada en el equipo. Entonces, ¿qué hago? Me desespero, me rindo, pues... Entonces, eh, podríamos hacer cosas como abrir una PowerShell. Sencillo. Abrimos una PowerShell. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado con PowerShell? Bien, erais más de los que esperaba. <ríe> bien. Eh, no es un gran número, pero, pero está bien. sabéis que existe en Windows, ¿no? ¿Cuántos saben que existe? Bien, los que no saben que existe ya habéis aprendido algo nuevo hoy aquí. Está bien. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a abrir vale, aceptamos el desafío y decimos, vamos a ver qué cosas podemos hacer con una PowerShell si es verdad útil en una auditoría y cómo podemos llegar a hacerlo entonces eh, bueno, esto es PowerShell antes de nada hay un concepto importante con PowerShell que son las políticas de ejecución ¿vale? las políticas de ejecución qué son bueno, cuando un tipo de malware, por ejemplo, intenta automatizar algo y lanzar un script, ¿sí? cuando intenta lanzar un script con órdenes automatizadas, pues eso con PowerShell es complicado, porque por defecto los script, la ejecución de script por PowerShell está bloqueada, ¿vale? restringida. No se puede ejecutar, no se puede entre comillas, vamos a ver que sí se puede. ¿Vale? Pero hay una política que dice que no se puede ejecutar script desde PowerShell. Eso por defecto en todos los Windows. Existen varios valores, entre ellos hay más, pero entre ellos está bueno, el, el unrestricted, que es cambiar la configuración para que yo pueda ejecutar cualquier script en PowerShell. ¿Vale? No es recomendable, lógicamente. El, remote, el restricted, que es la definición por defecto, la, que, la configuración que trae por defecto, que es que no se puede ejecutar. Remote Synnet, que dice que solo se podrá ejecutar los scripts creados locales. locales o los que vengan firmados desde el exterior, es decir, me descargo un script y si está firmado y lo puedo validar, lo podré ejecutar. Y todos los scripts ya sean creados localmente o desde el exterior, tienen que ir firmados. Aquí tenéis una, un ejemplo. La primera manera para saltarse esta política es, bueno, pues en vez de ejecutar el script, copio el contenido del script, lo pego en la consola y le doy al enter. ¿Difícil? No, muy sencillo. ¿Vale? Pero funciona, sí, funciona. Funciona. Parece una chorrada, pero no, no lo es tanto. Vamos a darle una vuelta. Existen más formas de siete, pero yo he puesto siete, formas de hacer un bypass a esta política. La primera, la que hemos comentado. Copio y pego el texto en la PowerShell, le doy el enter y el script se ejecuta. Segunda, hago un cat. Los que son más de Linux, os suena más el cat. Es un alias que existe de getContent. Es, un, es lo mismo que el cat. Hago un cat del fichero y se lo paso por un pipe a una Powershell. Ya está. Fácil. Saltado a la política. Tercera forma. Directamente invoco la nueva Powershell. Tengo un, un argumento que es un parámetro que es command y le digo ¿Qué comando quiero ejecutar? Y de nuevo la, la política se salta. Esta es más interesante. Es exactamente igual que la anterior. Lo que pasa es que, el, y por aquí empieza a construirse el bot, me bajo la función, me bajo el código de una URL que no está en mi equipo. ¿vale? Me bajo el código desde otra ubicación. Me bajo el código y lo ejecuto dentro de una PowerShell. ¿vale? Los que habéis programado una vez, esto sí que os suena un poquito. Al final son objetos. Tenemos un comando dentro de PowerShell que es invoke command, donde tengo un, un parámetro que es dime qué script quieres ejecutar, qué cuerpo de script quieres ejecutar, y lo vamos a, a ejecutar. El sexto es un poco más complejo, pero lo resumo: complejo entre comillas, o lo resumo. Lo que se está haciendo ahí es se está pasando eh, a base de 64 y al final se está decodando. Se ejecutaría a través de una PowerShell decodeándolo. Sencillo, también. Y la séptima que vamos a ver, existen más. Podéis encontrar en Internet 20 formas, 25, o sea, existen un montón. Eh, diciéndole a PowerShell, quiero que utilices esta política. Y existe esa política. O sea, es un bypass muy relativo, porque te está dando todas las, todas las ventajas. Bien. Entonces, con esto que hemos visto, generalmente yo me voy a encontrar en un equipo, pero de los casos sería que está restringida la política. Pero hemos visto que existen muchas formas, de una manera muy sencilla, de saltarnos esa política. Entonces, llego al sitio y ¿qué hago? Imaginaos un entorno así, un entorno, podría ser corporativo, tenemos unos firewall, nos conectamos a internet, unos equipos locales y nosotros somos el, de la, el del libro con PowerShell. ¿Qué requisitos tengo si estoy... En una auditoría, tanto dentro como fuera de la empresa, y no tengo herramientas. Y me las tengo que construir, las tengo que construir yo. Sobre todo la de ejecutar código. Pero la de ejecutar código, aunque me pongan restricciones con PowerShell, hemos visto que es sencillo saltarlas. Muy sencillo. Entonces, eh, otra cosa interesante es no generar demasiado tráfico. Que el tráfico sea de manera aleatoria, para que las alertas no salten demasiado. O no salten. La posibilidad de utilizar un proxy, por supuesto. Eso con PowerShell lo podemos, lo podemos hacer. Existe un objeto para ello. Sobre todo, evitar temas de listas blancas de aplicaciones. Porque con PowerShell, al ejecutar el código a través de PowerShell, lo que estamos consiguiendo es que, aunque haya una lista blanca de aplicaciones, no, las, no estoy ejecutando aplicaciones. Estoy ejecutando algo nativo de Windows. Algo nativo de Windows. Eh, ¿Podemos crear el código en el propio sitio? Hemos visto que sí. Porque podemos saltar nuevas políticas, podemos cargar funciones, podemos ejecutar script, podemos hacer lo que queramos. Entonces, tenemos todo. Entonces, mi plan es el siguiente. A ver qué os parece. Vamos a hacerlo primero un bot de manera remota. Es decir, yo estoy dentro de la empresa pero las órdenes van a venir de fuera. Y las órdenes van a venir de Twitter, ¿vale? Van a venir de Twitter. Es decir, yo voy a utilizar a Twitter como panel de órdenes donde yo voy a decirle a PowerShell lo que tiene que ejecutar, ¿vale? Eso se podría hacer, sí, se puede hacer. No es nuevo tampoco, pero es algo bastante útil. Por qué? Porque estamos eh, las conexiones salientes a peticiones a Twitter no van a ser muy sospechosas. Luego lo que traigas de Twitter habría que ver se puede codear, se puede descifrar, etcétera Se puede hacer muchas cosas, pero las vamos a coger de Twitter. Entonces nosotros de dentro vamos a hacer una petición a Twitter y lo que vamos a conseguir es traernos una orden. Esa orden para nosotros va a ser una función que tenemos que ejecutar. ¿vale? Entonces en ese momento se ejecuta y ese es el plan. El principio del plan es este. ¿Qué ocurre? Que me lo traigo de Twitter, pero me lo puedo traer de Pastebin, me lo puedo traer de Facebook, me lo puedo traer de un servidor web que yo tenga por ahí, me lo puedo traer de donde yo quiera. ¿Vale? Lógicamente, el servidor web que yo configure por ahí, pues posiblemente cante más que si me traigo las cosas de sitios de confianza, como confianza entre comillas, porque viendo la charla anterior eh, se ven muchas cosas, pero sitios de confianza al final. Entonces, vamos a comenzar. La primera línea, no os asustéis, la primera línea no es esta, esto es el final, ¿vale? Esto es, eh, bueno, casi el final. El script, el bot en sí va a tener unas 70, 80 líneas. Eso es algo razonable que una persona puede codificar en, en tiempo real, al final. Pero no os asustéis, porque no vamos a ir paso a paso viendo los detalles del bot, ¿vale? Y cómo podíamos hacerlo. Bueno, El objetivo es el mínimo código. Es una cosa que yo me marqué dije, vale, a ver, yo puedo llevar en un TXT adentro del equipo, podría llevar 3.000 líneas de código en PowerShell con el PowerShell completo, que luego os contaré lo que es, copiarlo en la, en la PowerShell y ya está. Y tengo todo. Sí, pero al final es un montón de líneas de código que no necesito seguramente. Entonces, mi objetivo era minimizar el código y buscar, ya os digo, 70 80 líneas de código máximo. Eh, lo primero que va a hacer el bot va a ser comprobar la identidad es decir, me ejecuto, soy un script bueno, soy una especie de script en PowerShell, me ejecuto y compruebo si tengo privilegios administrativos si no los tengo, quién soy en la máquina etcétera, y me lo voy a reportar claro, es importante luego, una parte fundamental es la crea, crear una función que es la única que necesito realmente, que lo que haga es cargar otras funciones remotamente ¿Vale? que es la segunda línea que dice, crearé crear una función que me permita cargar más funciones de otro lado, de Internet. Ya pueden ser de Twitter, las podría tener en Facebook, las puedo tener en un servidor web, lo que me, lo que me parezca más cómodo. Esta es la parte que me pueden decir, sobre todo los abogados, en plan de eh, eso, cuidado. Crear persistencia. ¿Para qué quieres crear persistencia? A ver, porque antes esto se sí empezó antes de algunas leyes. Eh, podemos decir... Que, que también podría ser una especie de malware. Al final, depende de cómo uses las cosas, pues podría ser. Si tú creas persistencia y luego el, y el, el, el script se va ejecutando eh, en cada reinicio, etcétera, etcétera, o pues depende de cómo hagamos las cosas, pues puede ser eh, de un lado o del otro. Crearemos la conexión con Twitter, haremos la lectura de tweets, o de donde venga. ¿vale? Esa es la primera etapa. Entonces, vamos a ir desgranando. Esta es la función de carga. Aquí no se está haciendo un bypass. vale. Esta es una primera versión. No se está haciendo un bypass de la política de ejecución. Si cargásemos esto nos cascaría un error porque estamos haciendo un import módulo abajo y estamos cargando un módulo que la política no nos va a dejar cargar. Pero como hemos hecho antes, como os he enseñado antes, es fácil. Con cualquiera de las siete formas podríamos bypasear esto. Vale. Lo que hace esto al final es en este caso, consultar un servidor web y bajarse la función. Nada más. Eh, crea la persistencia y si os fijáis, esto es muy importante para que lo entendáis, estamos llamando aquí a una función que se llama persistence. Si vosotros abrís una PowerShell y escribís persistence, no existe. ¿No? No existe. Probarlo, no existe. Entonces, ¿qué ha pasado antes? Lo primero que hace el script, aquí, esta función lo que hace, en algún momento, antes de hacer la persistencia, lo que hace es descargarse funciones básicas. Siempre, una vez que se ejecuta por primera vez, se va a algún sitio que tengo por ahí y se baja un montón de funciones básicas, más de mil y pico líneas de funciones, para poder empezar a funcionar. Y luego, ya una vez que las has cargado, ya puedes nombrarlas en cualquier parte del código. Y ¿Vale? ahí está el truco. Entonces, si yo le paso un script, este script a alguien, vería que la función lo va a pero si le paso esto dice, Joder, hay una función que se llama persistence, en alguna parte del código tiene que estar definida, no la vas a encontrar, porque la está cargando dinámicamente, ¿vale? la está cargando desde internet, no la vas a encontrar. Otra cosa que hace es configurar, eh, configurar la, las API keys de Twitter. Porque al final, por la, API, por la API de Twitter, lo que vamos a hacer es consultar los tweets de una cuenta. Luego os enseño qué cuenta vamos a utilizar. Vale, entonces ahí vamos a configurar la, la, la API de Twitter en el equipo para poder hacer consultas a la cuenta de Twitter que yo quiera para ver las órdenes que me, que me publican. Vale, el fichero que os he dicho de miles de líneas que se descargan a más iniciar el script, el bot es este. Bueno, el scroll no se ve, pero es largo. Eh, account, y fijaos una función persistence. Es verdad que se escribe en disco. ¿Vale? Se escribe en disco y fijaros la orden que ejecuta dentro del script. O sea, dentro del script que se almacena en disco, eh, el analista vería PowerCell, menos C y un chorro en base 64. Eso es ejecutable al final. Y eso traducido, ese base 64 traducido es el script que os he mostrado con Carlton al principio. vale. Es un poco, se van enrevesando, se va ofuscando, porque también se podría utilizar para ocultarse en algún equipo. No digo que se, que se utilice, ¿no? pero que en una autoridad podría ser, podría ser válido. Vale, como fijáis, se crea una clave en el registro, el registro de Windows, una carpeta más Twitter. Y ahí veis pues, el token de acceso, la API Key, el API Secret, etcétera. Y la última petición, se almacena la última petición a Twitter. ¿Por qué? Porque yo me descargo los tweets por una hora, entonces igual ya hay tweets que ya he ejecutado. Entonces comparo con la hora que hay aquí y si la hora del tweet publicado es mayor que la que, la que tengo almacenada, pues ejecutaré la orden. Si no, no. Luego aquí vemos la persistencia, se almacena aquí, esa es la forma de, de ejecutarse, veis que se, se ejecuta en ventana oculta. Y el comando que se utiliza. Pero aquí os digo que se podría ir un paso más allá. Y evitar, y esto es muy, muy interesante, lo que pasa es que esto ya estaríamos hablando casi de malware. Eh, evitar que se almacenase en el disco. Es decir, si conseguimos que en vez de ejecutar el script así, cuando ponemos PowerShell.exe, le pusiéramos el menos E de encodeado y le pasásemos el churro en base 64, a través del registro podríamos ejecutarlo sin necesidad de que haya un script en disco. Y eso es algo bastante interesante. Sobre todo para saltarse el bypass en la persistencia. Eh, bueno, lo que os he dicho antes, en el script que se almacena, al final, quien va vale a el script ve esto. Es fácilmente decodable, pero bueno, al menos oculta algo. Vale, esta es la parte en la que recibimos los tweets. ¿Vale? lo de la derecha, el comentario de la derecha, no hagáis mucho caso, porque al final Edu Melia y, y pongo chorradas, o sea que no, no hagáis mucho caso. Eh, recibimos los tweets de la cuenta de Flu, recibimos un tweet y luego, o X tweets, y los vamos procesando. ¿Vale? Y esas son van a ser las órdenes que recibamos. Una vez que tenemos las órdenes recogidas de Twitter. Lo que vamos a hacer es crearnos una forma de codificar las órdenes. Al final decimos, bueno, pues esto no lo podemos inventar. Podríamos poner, por pues lo que puse aquí, pues primero hay un comando de identificación que te dice load. Entonces, sabes que tienes que utilizar la función de loader para cargar funciones externas, remotas, scan, etcétera, etcétera. Esto es una función que lo que va a hacer es cargarnos una función que va a hacer un escaneo sobre la red 10.0.0.0 barra 24 con PowerShell, porque el código ese lo tenemos en otro framework que existe que se llama Power Exploit. Entonces, una cosa muy útil es reutilizar el código que ya han escrito otros. ¿Vale? Entonces, lo que estoy cargando dinámicamente es esa función y mi bot lo que va a hacer es escanear lo que yo le diga ahí. ¿Vale? Dinámicamente, eso es importante. La instrucción tuiteada, eh, se decodifican los pipes, vamos que se cortan, y luego hay un, hay un comando especial que se llama shellcode, que lo que hace este carga el código para ejecutar un meterpreter en PowerShell. El ¿Vale? metasploit se queda fuera, se queda en otro lado, en remoto. Pero lo que va a hacer es devolver el control de esa máquina con un metainterpreter hacia fuera. ¿Vale? Puede ser que en algún momento la autoría no lo así. Eh, el comando LOA tiene un parámetro o dos, en el cual el primero indica cuál es la función que queremos descargar y el segundo, todos los argumentos o parámetros que tiene que ejecutar mi función. Luego os enseño alguna función que veáis. Es realmente sencillo. Yo sé que he explicado así, cuando lo veáis vas a ver que es una... al final es bastante más sencillo. Eh, bueno, en el cuerpo del script al final vemos esto. ¿Vale? Veis que se identifican las palabras clave y tampoco se muestra la versión que va y pasea las funciones dinámicas. vale. Aquí nos cascaría también al intentar ejecutar el p.ps1, pero mejor dejarlo así aquí. vale. Entonces, desde, desde Twitter, ahora todo el mundo retwitterá. Cuando hagamos la prueba retwitterá en el, el Twitter o algo así. Luego lo borraré, pero bueno. Eh, se escriba como loat barra bar. Lo que estamos diciéndole es al bot. El bot va a conectarse a Twitter, va a leer esto y lo que va a hacer pues, eh, ah vale el comando es load qué significa que el comando sea load pues que vamos a utilizar la función loader nos vamos a descargar el código de una función que se llama bar lo va a descargar dinámicamente acordaros y lo va a ejecutar es que eso me da todo ya O sea, realmente no he más herramientas o sea todo lo que yo pueda codificar en PowerShell y acordaros que PowerShell por debajo utiliza .NET Framework pues tengo muchísimo potencial eh, me lo, va, me lo va a ejecutar luego hay otra función que se carga del primer de primero al fichero que se descarga que es la de actualizar el tiempo ¿Vale? una vez que lea, leemos el twitter leemos el tweet lo que hacemos es actualizar cuando he leído el tweet que lo almacenamos en el registro Acordaros de eso ¿Vale? se actualizaría esa fecha para que el siguiente tweet que yo lea si es repetido no ejecutemos la misma orden y por último tenemos la función que envía resultados. vale. El bot ejecuta algo y luego, ¿qué hacemos con ese algo? Bueno, lo que sería interesante aquí sería que los resultados, por ejemplo, ejecuto, imaginaos, ejecuto un LS, o sea, un DIR, por ejemplo, en Windows. Ejecuto un DIR sobre un directorio. Pues listo un directorio y digo, ¿qué hago con esto? Pues imagínate que yo el control lo tengo desde fuera. Pues tendré que enviar esos resultados a algún lado. Pues lo más interesante sería codificarlo en base 64, por ejemplo, y empezar a enviarlo por privado a otra cuenta de Twitter. Eso sería muy interesante. ¿Vale? Jugar mucho con Twitter. Eh, en este caso no. En el código este se envía un PHP y se almacena en un fichero de texto. ¿Vale? En esta prueba se hace así. Y el tercer paso es que los detalles importan. Y en el caso del bot remoto, pues tenemos un random time para eso que hablábamos de que tenemos que generar tráfico, pero de manera aleatoria, o no todo el tráfico seguido, o que no me puedan. No, no tener patrones. Entonces, yo me puedo crear una función que lo que sea es, mira, dame un random time. En cualquier momento, o sea, en cada iteración se va a ejecutar esa función y unas veces va a decir, pues mira, A te vas a dormir, X tiempo, A te vas a dormir, N tiempo, M tiempo, lo que sea. Eh, luego hay otro, otra función interesante que es el update persistence y es que en caliente podemos modificar totalmente el comportamiento del bot. vale Al final es decirle, carga esta función, la función la, la cambio, o sea, cojo el script, el bot original. Lo cambio, hago los cambios que quiera, apuntan a otros IPs, apuntan donde yo quiera. Cambio el protocolo, hago lo que yo quiera. Lo descargo, se va a matar al bot actual y se va a ejecutar el nuevo bot. Al final, son ejecuciones de funciones en PowerShell. Puedo hacer lo que quiera. Entonces, es muy importante que os quedéis con... Los detalles importan, pero lo que más importa aquí es que os quedéis con que la, las funciones las podéis hacer lo que queráis. Vuestra imaginación manda aquí. ¿vale? Vuestra práctica también, en este caso. O sea, hay que practicar. Y luego, lo importante, reutilizar el código, por ejemplo, en Power Exploit. Power Exploit nos da un montón de funciones para auditoría, para pentesting con PowerShell. Pero un montón. ¿Vale? Entonces, echarle un ojo, porque son funciones bastante útiles. Entonces, ¿para qué vamos a reinventar cosas que ya están hechas? Está es la del random time, la función está de aleatoriedad. Podéis cambiar en cualquier momento la función, ejecutarla, etcétera. Bueno, y aquí tenéis Power Exploit, para que le echéis un ojo, está en GitHub y, y os lo recomiendo que al menos lo probéis. Entonces, ahora tenemos claro varias cosas. Tenemos claro que 70 líneas de código eh, nos van a ayudar a tener miles de opciones en una auditoría, en un pentesting ya sea remoto o local. Y eso es muy importante. Tanto remoto como local. Entonces, yo tengo aquí preparados una serie de, de escenarios, por así decirlo, pero me he comido media hora de charla ya. Entonces, me voy a matar. No quiero. Entonces, eh, os la voy a nombrar, luego os voy a mostrar escenarios. Vamos a hacer alguna demo. ¿Has sacado cartel, no? Oh. Eh, ya me lo he imaginado ya. Eh, bueno, hay unas funciones de calibración que son las funciones del bar, la de web la de procesos, etcétera. pues para ver que el bot va funcionando hay una que te muestra la identidad con qué privilegio te estás ejecutando en la máquina eh, hay una que te permite subir ficheros rodeados en base 64 se suben al equipo, luego allí en el equipo se decodifican y se, se decodean y se, y se convierten en lo que tú quieras puedes subir binarios, puedes subir documentos, lo que tú quieras podrías descargarlos de la misma manera eh, luego la función de scan que es como un pequeño NMAP que se han implementado en PowerShell. Más un pass de hash se podría hacer. Es decir, desde fuera podríamos, que nos, podríamos hacer que nuestro bot escanease la red interna, obtuviese los resultados en un XML, yo ver ese XML en remoto y con pass de hash intentar acceder a otras máquinas. Por ejemplo, la quinta, el quinto escenario es el uso de Mimicatch, que me lo proporciona powersploit también implementado para PowerShell. La sexta es montar una VPN una VPN entre mi bot y un punto del exterior. vale Entonces, el tráfico del equipo de dentro de la organización, cuando salga a internet, saldrá por, mi, por la VPN que ha montado el bot hacia el exterior. ¿Y quién será el externo? mira Ayer hablábamos con Davo y con Jorge sobre, sobre VPNs. ¿Quién es el externo? El, externo, el, el punto del exterior soy yo. Así que el tráfico lo voy a ver yo. ¿Vale? en una VPN. Eh, luego el, sé, el séptimo escenario sería una ejecución de un code, un interpreter a través siempre de, de PowerShell. La octava es una sorpresa curiosa. Entonces llegado a este punto se me ocurrió decir bueno, vale, lo de remoto suena un poco sabiendo que sabiendo que cómo están las cosas, lo de remoto suena mucho a malware. Entonces si es una auditoría interna, por lo que lo que vamos a hacer es como mi TXT, lo pego ahí en la PowerShell y ejecuto el bot de manera local. Las órdenes las doy yo de manera local, no hace falta irme a Twitter. Eso sí, los resultados los podría mandar a Twitter. Los resultados de las acciones las podría mandar a Twitter. Entonces, bueno, remoto o local, pues aquí lo que queramos hacer. Bueno, el escenario 1, para que lo veáis, se hace la petición a Twitter, Twitter nos da el comando. Y al final se ejecuta. Por ejemplo, si ejecutamos el comando bar pues al final simplemente es un eco de un go, nada más. Pero podría ser cualquier cosa. Es una función de calibración. De que el bot está funcionando, se está descargando bien las funciones. ¿Vale? Fijaros, eh, el fichero bar.txt, que es la función, lo que tiene es esto. Código PowerShell. Aunque se parece más a código de base, ¿no? Eh, para el caso del de identity, exactamente igual. ¿no? Nos bajamos la, la función de Twitter, el comando, y aquí tenemos lo que nos devuelve. Bueno, pues nos dice, mira, eres administrador, este es el dominio, hostname, y perteneces al grupo de administradores, obviamente. Y esta es la función. Pequeñas funciones. Pero las funciones pueden ser todo lo grande que, que vosotros queráis. Y todo lo complejas que vosotros queráis. Subir el fichero. Exactamente igual. El mismo procedimiento. Lo que pasa es que aquí, el fichero se descarga de un tercero, que es un servidor web que tenemos montado en internet. ¿Vale? La función que se descarga, la orden que se descarga de Twitter, lo que le dice es Tienes que hacer ejecutar esta función, download, pero que esta función se va a descargar el archivo de otra ubicación. Y el archivo se lo va a bajar en base 64 y lo va a decodificar aquí. Y tendremos el fichero. Entonces, si queremos meter otras herramientas, imaginaos que no tenemos las herramientas físicamente aquí, pero las queremos meter en el equipo, podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo igual. Además, la función no es nada, no es nada, no es nada difícil tampoco, es, es corta. Eso sí, esto sería lo que estamos metiendo en el equipo. Y esto se convierte luego, se podría convertir en un binario, no es el caso, es un fichero de texto realmente, lo que he codificado, pero el binario se codificaría igual. Podría saltarnos el antivirus, etc. Sí, eso tendríamos que jugar con ello también. ¿Vale? Y esta sería la, la orden. Esto es un ejemplo. De algo que hemos metido por ahí. Bueno, el escenario 4, de nuevo lo mismo. Me descargo la orden. Y lo que hacemos es un escaneo sobre la red. Como si tuviésemos un nmap map ahora mismo. ¿Todos conocéis nmap? Bien. Los que no conocéis NMAP, tenéis deberes hasta tarde. <risa> Eh, bueno, escaneamos la red interna y los resultados los almaceno en, en un XML aquí. Luego podría cargar otra función o la misma función podría listarme eso, esa información y devolvérmela. ¿Vale? Algo así sería. Y luego podríamos hacer un movimiento que bueno, sabiendo que la entidad es el administrador de esa máquina, podremos deducir que el administrador de la máquina de al lado sería el mismo, mismo usuario, misma contraseña. Entonces, podríamos hacer pas de hash, y simplemente no hace falta hacer mucho pas de hash, sino decir, quiero utilizar la unidad C de aquella máquina con un comando net use a través de PowerShell, y montarlo en mi máquina, y tener acceso a otras máquinas de la organización. ¿Sí? Algo así sencillo, tampoco tampoco que complicarse mucho. Siempre y cuando el usuario y contraseña sean la misma. Del administrador. Eh, el ejemplo sería este. Se conecta a otra máquina, me lista los ficheros. ¿Vale? Tengo acceso. Vamos sobraos. Bueno, Mimicats. Este es bastante, bastante útil. Procedimiento es el mismo. Y al final, cuando se ejecuta, eh, no sé si conocéis Mimicats. Yo, si no lo conocéis, añadirlo en el map, vale, para echarle un ojo. Eh, es bastante, bastante útil, ¿no? porque como hemos visto, que teníamos permiso de administrador, pues puedo hacer cosas como esta. Fijaros en el recuadro abajo, que pone que el usuario Pablo eh, y la contraseña son dos 3 a ese punto, en plano. Pero además tengo los hashes arriba, EDMNT, ¿eh? podría hacer pas de hash también. Entonces, aquí esto sí que es bastante, bastante útil, es información bastante útil. Y de nuevo lo hemos sacado con código que se ha hecho para PowerShell. Y si seguimos bajando, Mimicatch nos dice además que el administrador también se ha logado en esa máquina y que la contraseña es .3 a ese punto, punto Entonces, si este script en una auditoría consiguiésemos ejecutarlo en una máquina remota, imaginaos un servidor, os frotaría en las manos, ¿Vale? Porque los servidores, ¿qué pasa? Que nunca se apagan. ¿O sí? No. Entonces, eh, tendríamos ahí bastantes usuarios por ahí pillados. Bueno, el escenario de la VPN, que yo creo que por tiempo es el que vamos a hacer como demo, este es el siguiente. De nuevo lo mismo. Descargamos la función. Y hay un nuevo rol. Tengo configurado una VPN en algún punto del mundo donde voy a hacer que mi script se conecte. ¿Vale? Me va a crear un túnel. Y ese túnel lo que va a hacer es que todo el tráfico, por defecto, cuando este, este equipo quiera, quiera salir a internet, va a salir por la VPN. vale además la, la función va a hacer eso. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos haciendo un mind in the middle. Un tanto especial, pero un mind in the middle. Y, por supuesto, desde el otro extremo, tengo también acceso a la, a la máquina y a la organización. ¿Lo veis? el tráfico de aquí cuando vaya a internet va a ir por la VPN, por lo cual lo voy a ver yo y el tráfico de allí o sea, la máquina de allí va a tener acceso adentro de la organización porque puede ser que yo necesite desde fuera con más herramientas realizar más pruebas de auditoría entonces la información va en ambos sentidos y al final el comando es este una función que, que se hizo. La salida de la ejecución es esta. Conecta, crea un perfil en la máquina donde se ejecuta el script de VPN. Se llama Proof. Crea el perfil con un comando de PowerShell. Y luego con material hace la conexión hacia la VPN que nosotros tengamos configurado fuera. Esto es grave. Esto es importante. ¿Y cosas que se pueden hacer? Bueno, pues el tráfico, por ejemplo, si en esa máquina alguien se conectase a un sitio por HTTP, por ejemplo, pues Córdoba es el usuario y la contraseña es go, go y una exclamación. Porcentaje Otro escenario, el del meterpreter, pero bueno, este lo pasamos rápido. ¿Vale? tenemos un metasploit eh, en algún punto y al final, cuando se ejecute la función, va a devolver el control al MetaSploit. Y tenemos el acceso total a la máquina. A la máquina y a hacer un pivotín a la organización también. ¿Vale? Es, un, es útil. Y el comando, aunque teníamos el cell code, me hizo una función aparte porque con, con set, que es otra herramienta que también tenéis que añadir a la lista, set, social engineering toolkit, podéis generar eh, script de PowerShell encodeados eh, que ejecutan meterpreters. Lo pegáis en una PowerShell y eso os devuelve el control de ese equipo a donde habéis configurado el handler de Metasploit y bueno al final pues tenemos el control y aquí bueno hemos sido buenos pero podríamos hacer un montón de cosas ya a partir de aquí y bueno la sorpresa al final que en las auditorías pues uno tiene su, sus momentos de calma y hay un comando que me, una función que me pareció muy curiosa hacer que es que, se conecte, que se abra que se abre Internet Explorer se conecte a YouTube y puedas ver en el equipo música la música con un vídeo que tú quieras un videoclip lo que tú quieras vale por defecto cuando os pase la función o publique la función eh, os, os veréis el vídeo bastante bastante gracioso de todo esto con qué nos quedamos de que PowerShell eh, nos ofrece un montón de funcionalidades y de cosas nativas, y hay que aprovecharse de eso, de que el sistema operativo nos da un montón de, de, de potencia de forma nativa. Entonces, podemos ejecutar código de manera local y remoto, como hemos visto, es un pequeño bot con 70 líneas. Por supuesto, aprovechar el potencial nativo de Microsoft, eh, la posibilidad de utilizar proxy, porque muchas empresas ya sabéis que van a utilizarlo, pues podéis configurar que las peticiones hagan por proxy. Evitamos whitelisting de aplicaciones, y realizamos evasión de antivirus realmente, porque todo el código que vamos a ejecutar en PowerShell va a ser mucho menos sospechoso que el subir un binario con una y etcétera Aunque bueno, también habría que verlo. Pero al final, las conclusiones son un poco estas. De nuevo, gracias. Y si tenéis cualquier pregunta o lo queréis ver después, alguno un poco en privado, pues os lo enseño. Bueno, muchas gracias.